Buenos días con todos. Hoy día voy a describir cómo es mi papá. Mi papá es divertido y le gustan los juguetes. Su comida favorita es la trucha. Si diría dónde tienen que estar los papás, yo diría en todos lados, porque ellos, porque ellos siempre me aconsejan y también porque son buenos para nosotros. El mejor lugar para ir al Día del Padre sería en un restaurante y también voy a dedicar una poesía a mi papá. Papá, este día yo te quiero regalar una bonita poesía que te la voy a recitar. Cuando juego con mi padre siempre lo quiero ganar, aunque con el rabillo del ojo lo trato de imitar. Cuando yo sea grande, quiero ser como papá, fuerte y valiente si hace falta, dulce y cariñoso de verdad. Aunque te lo voy a decir con estas bonitas frases que me aprendí para ti. Gracias. Mi papá se llama Elvino y le quiero des desear fel feliz día a mi, a mi papá y a todos, a todos los papás del mundo. Adiós.